Hola baby, quiero verte, no sabes cómo duele no tenerte Vamos a vernos una vez más ay, ay, ay. Eh, Hola baby, quiero verte, no sabes cómo duele no tenerte Vamos a vernos Que yo escribí Todos los te quiero Que yo leí Todos los versos Que te dije Y también ti Lo que encontré Me encanta todo de ti Yo te lo juro Estar a tu lado Empujarte al muro Poner mis brazos Sobre tu culo Tus mensajes Me salvan de mi apuro hace es que me suba La temperatura Aunque no por mucho El cariño le dura Tu belleza Hace que pierda cordura que solo me quiere A mí me lo jura. Es una reina, una majestad Perdón si te llaman, no quiero molestar Y es que me afecta el sentir estar Y no creo mucho poder aguantar No hay por qué disimular Todo lo que quieras comprar Lo que quieres mucho más Ya no tienes que llorar Del inicio hasta el final Te voy a poder escuchar No restar solo su sumar en dinero me quiero hogar Y estoy cansado de toda esta mierda Sé que me envuelva y a la vez me pierda Me siento ahogado y con una cuerda Una llamada y que me lo resuelva ella la más bella de todas La baby lista hasta la moda Siempre me llama si está sola Ella es una reina sin corona Qué lindo mirarte cuando estás de espalda, festes del cine y tú con falda. Yo vengo del barro y con en respalda. Y tú tan linda como una esmeralda. Y un orgullo contigo, yo estar, cosas bonitas de ti escuchar. Damos unos meses y ropa comprar. Un carro lujoso, lo que puedes desear. Te diré todo lo que quieras escuchar. Armar buenos business te puedo enseñar. Y al estar conmigo puedes aprender. Y solo contigo quiero ascender. Hola baby, quieres salir Paso por ti, te hago feliz